Viernes 30 de septiembre, en la sesión de tarde, de 15.30 a 16:15 Reuse, indicar derechos de autor y licencias sin morir en el intento, con Lina Ceballos, de FSFE. De 16.20 a 16.35, KDE España, con José Millán Soto, de KDE España. De 16.40 a 17.25, subtítulos y KDE... Por Juan Febles, editor del podcast Linux en Remoto. De 17.30 a 18, ¿Cómo llegar a KDE? Con Claudio Cambra, desarrollador de calendar. Y a las 18 horas, ceremonia de clausura.